Hola a todos, buenos días, bienvenidos, bienvenida a susurro de papel Este canal, este scrap, este canal, este scrap Como quiere que haga Scrap, Si no tengo material se me sube a la cabeza, todo lo que tengo Si tú quieres ayudarme, comparte mi canal El escape divertido, distinguido y de amistad el escape el divertido, distinguido y mucho más Y pudiese devolver todo lo que yo compré Quizás tuviese ahora mismo un chaleco del mar Si tú quieres ayudarme, pues comparte mi canal El escape el divertido, distinguido y mucho más el escape divertido, distinguido, de Este canal de amistad. Este canal es, es, es Mirad que tengo. No sé si se va a ver bien, yo creo que sí. Mira que tengo. Es enorme. Pues este paquete viene de una amiga que se llama Yali. Y lo voy a abrir junto con vosotras para ver lo que Yali me ha enviado. He sido sorpresa total porque yo no esperaba nada de Yali De verdad que no Y me ha encantado Que recibí un, un detallito de ella lo Entonces está quito porque tiene las direcciones Y creo que el paquete se abre por aquí Vamos a ello Que estoy loca por verlo Pues lo recibí el lunes Hoy es viernes Pero es que estaba mala que cogí, cogí un, un trancazo me quedó un poquillo. Y encima me puse la segunda vacuna y uff, estaba fatal. Y no podía ni hablar. Moqueando con todo. Y entonces pues dije, mira, no dejo. Cuando me encuentro un poquito dejo, lo hago. Pues mira, vamos a abrirlo. Uy, uy, uy, uy, como viene el paquete, mira. Madre mía. Madre, madre mía. Ya le he Mira, lo que estoy viendo aquí, esta niña se ha vuelto majarona. Os voy a enseñar. Voy a ponerlo aquí en un Aquí en el suelo. Y lo vamos a ir abriendo. Pero esta niña... Bueno, es que mira, lo que primero que se me viene a la mano. Vamos. Ya yo te dije que te mataba. Pero es que te voy a matar de verdad. Vamos, vamos, vamos. Madre mía Madre de mi vida Mira lo que me han dado bueno. Chiquilla Hay que ver Madre mía Oye, muchas gracias, pero Madre mía Madre mía Oye oh, no. Mira, qué me han dado. ¿Qué os parece? Una máquina de coser. Me quedo muerta. Me quedo. Madre mía, Yali. Muchas gracias. Vamos. Todo esto que estáis viendo aquí, todo esto lo enseñé otro día en un vídeo. Madre mía, Yali, de verdad. Uy. Madre mía, mira madre mía, miradla, la máquina de coser ay, madre mía, ya yo te mato mm, mira, que viene con, con la herramienta, lo, la, ay, lo, el enhebrador viene con las canillas viene con una aguja de repuesto y yo me la cargo ay, mira Está súper genial esta máquina, os lo aconsejo a todas. Lleva luz, bueno, está genial. Madre mía, genial. Viene mira, con su pedal y con su, Ay, mirale, por Dios. Con su... para meterlo en la, en la luz y aquí me viene. Y... Mira lo que me ha comprado la chiquilla con su pedal. Madre mía, Yali, muchísimas gracias, de verdad Tía, no tengo palabras, de verdad Esto es un regalo. Esto es un bichillo, esta máquina, eh Cosé, os la recomiendo 100% ¿eh? Es un bichillo, de verdad, eh Esto, para que no sabéis coser y estamos empezando y tal Bueno, pues esta máquina es un bichillo Es estupendamente bien Yali, no tengo palabras, de verdad, muchísimas gracias, pero tía, madre mía, alucino, alucino colores, madre mía, madre mía, es un, un bichillo Yo tengo una en, en mi lilla y estoy súper contenta, de ahora las tengo al lado, la cojo, la coso, hago con ella virguería Muchas gracias Yali, de verdad, eh Muchísimas, muchísimas gracias. No tengo palabras, tío. Bueno, aquí creo que hay una cartita. Sí. Hola, Mercedes, sorpresa y tanto que te voy a matar. Soy Yali, dice. Te este pequeño detalle, madre mía, pequeño detalle. Ay Dice, te temí este pequeño detalle comparado con lo que recibe, pero chiquilla, si tú, ¿tú sabes lo que me han mandado, madre mía. Me hubiera gustado mucho que fuera algo más grande. Más que me va a regalar una singe. ¡Madre mía! Y mucho mejor. Con más cositas hechas por mí o más detalles. Pero no me dio tiempo a preparar nada. Lo siento mucho. Espero que te guste este súper pequeño detalle. en mi Yali, que yo te ahogo, ¿eh? Que lo sepas. Que yo te ahogo. ¡Madre mía! ¿Tú sabes lo que regala esto? Si es que esto está... Vamos... Bueno. Yo es que te Vamos a seguir sacando Madre mía, Yali Mira, aquí tengo otro paquetito Se la ha cerrado ella Y trabaja muy bien, ¿eh? No tiene... No, no edita en... No edita en YouTube No sube contenido Pero trabaja muy bien Porque yo he visto álbumes hechos por ella Y trabaja muy bien Dice... No, no, digo, no, no Trabaja muy, muy bien mira al... ¡Oh! Madre mía, que yo lo Por favor, me está dando frío Me va a poner mala, ¿eh? Uy Qué bonito, mira, qué sé yo De Navidad ju Justo para ti Happy Christmas Estelefón, mira Bueno, me diré Yo no sé si está viendo, por si le da reflejo Porque esto hay que verlo, tía Madre mía Mm, yo te voy a matar Lo siento, del daño Mira Qué bonito Madre mía mira qué Puta chala Es que no te tenías que haber metido en nada Si <coughs> sí, solo con la máquina Madre mía, mira Me ha mandado una abecedario De bubuni. Mira Qué chipboard, ¿eh? Es en cartón No es papel Ay, Dios, mujer, Madre mía Madre mía, madre mía Esto vamos esto te saca de un apuro ¿eh? que te da trabajo que, que es vamos no no tengo palabras ya ni de verdad vamos a sacar otro mira aquí tengo otro paquetito vamos a ¿eh? ver ay qué bonito mira de terciopelo rojo esto no sí, es terciopelo rojo Ay, qué chulo. Qué bonito, mira. Y este, en terciopelo azul, y lleva en el medio el, el ganchillo este que le llaman encaje de falso bipur. Qué bonito. Ay, qué bonito. ¿eh? Y azul marino. No, no, este no es.. Esto no es. No es terciopelo. Mm, qué bon es como tela vaquera. ¡Ay, sí! Mirad qué bonito. ¡Ay, qué chulo, eh! Y lleva en... Aquí lleva de estos que se quedan. ¡Ay, qué bonito es, Yali! Paulomo, Lomo! Pa ¡Uy, qué bonito es! Y es como telita vaquera. Es precioso, muchas gracias. Me encanta, me encanta. Precioso. Mira otro paquetito... Más, ¡Oh, ¡qué bonito! Hoy, oh, oh, uy Esto es terciopelo también Mira, en color dorado o un ocre Y este, ¿qué me decís de este? ¡Qué bonito! Mira, qué ancho tiene, ¿eh? Es precioso, qué bonito, ¿eh? <coughs> Trae 6 metros con 30 centímetros Y de ancho mide 2,70 centímetros Mira, y este igual ¡Wow! ¡Qué chulos son! Yo de esto no tengo nada Yali, muchas, muchas, muchas gracias Madre mía, qué bonito Es una pasada Es que son preciosos Y este rojo, es ideal Qué bonitos son Más Mira otro poquito Qué bonito los lazos Bueno, la máquina me ha dejado loca, que lo sepa ¡Ay! ¡Qué guay, Ali Mira Me ha mandado de estos pompones Que son como de la mitad, mira En azul y verde Y mira qué bonito Que son preciosos, muchas gracias, me encantan Y después me ha mandado de estos Que yo lo uso un montón, muchas gracias Mira. Piedrecita. Y estas ovaladas. Genial. ¡Uf! Me viene de perla. Porque esta ovaladas las pongo yo en los centros de los lazos. Me gustan más como quedan. Estas que son ovaladas que las redondas, que no quedan mal, ¿eh? Pero estas me parece como que le arma más a la moña. Me encanta. Muchas, muchas gracias, Yavi. Me gusta un montón. Y la verdad es que de estas tengo, pero así chiquitita, y además estas vienen, fijaros. Que viene de varios tamaños. Más grande, más chica. Muy bien. Está genial. Vamos a abrir otra cosita, que es esta. Que suena, no sé qué. A ver. Ya, ya te he dicho que te vaya preparando, que te voy a matar, ¿eh? Mira. hoy oh, chiquilla! Mira. Qué bonito. En rosita Qué chulo ¡Mmm, Qué bueno Me encantan ¡Hala! Y después me han mandado Mira, toda llena de maderita Qué pasote Bueno, aquí hay Bueno, mira A ver, hay búho De dos colores A ver, así que me han mandado hasta cansarse. Todo que da gana. Hay hojitas también. De, así como de otoño. De dos colores. Que yo esta tampoco tampoco las tenía vistas. De tres. mira Una, dos y tres. Ay, qué me han mandado corazones. Que me gustan a mí estos corazones. Que no son perfectos. Terminan en punta. Mamma mía. Me ha mandado... Este sí los tengo. Ay, pero este, el, mira, un tacón. Este sí que los tengo. Un ramo de flores, el vestido. Este sí. Este lo encontré en un bazar y compré. Pero son muy bonitos, Yali. Madre mía, en una cajita súper chula. Qué bonito, Yali. Me encanta. Mira qué pedazo de caja. Pero que además no cierra. Porque ha metido de madera, lo amor. Y Está vuelto loca. La verdad. Y a ver. ¿Qué me ha metido aquí? Ah, mira, me ha metido dos paquetes de cartulina de, de brillo metalizada. En A4. Este trae azul, están ahí. Dos, me ha metido dos iguales. Azul, verde, rojo, plata y dorado. Pues me hace mucho avío, de verdad. Porque la última vez tuve que salir corriendo al bazar abajo de mi casa a comprar dorada porque no tenía. Así que me viene de perla. Y después estoy viendo aquí. Madre de mi vida lo que voy a, voy a quitar esto, ¿vale? Mira. A ver, creo que voy a agachar esto más. Ahí. Mira. Un está de papeles de 48 papeles de DCWV. La mato, ¿verdad? Madre de mi vida, mira, en tono marrón mira qué bonito, trae, es a una cara, qué bonito, me encantan estos papeles, mira, mira ahí, están aquí, mira qué bonito, mira, precioso, así das. qué bonito, dos, mira, dos los aprieto, mira qué asopero. Es que, si es que por la no, máquina conseguiría me no quedaba loca. Mira, qué bonito este. Con el abecedario. Trendo. Mira este. Me encanta. Este en azul. Qué bonito. Mira este. ¿Qué pasa? Qué bonito. Qué precioso. Mira. En, en otro tono más oscurito. En linda. Mira, qué bonito. Son básicos, eh. Pero, que te sacan más duro, eh. Mira, qué bonito este. Qué bonito este. Precioso, mira. Este, este es precioso. Precioso. Mira este. Quiero ponerlo todo más bonito este. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Y este? Muy, muy bonito, mira este en rosa Muy bonito, pero muy bonito Mira este ¿Y este? El que todo son bonitos, ¿eh? Mira Qué chulo Ya vi, de verdad, eh Ay, ay ay, cariña. ay, ay, Ay, Madre mía Pues hija ¿Qué quieres que te diga? Me ha encantado He echado en falta algo hecho por ti Es verdad Pero amo te perdono por la máquina y por el estado de papel y por todo lo que me han metido en la cinta y los sellos, que vaya a una librería. Es que son preciosos. Que son... Bueno, ya con la máquina... Vamos, es que esto... No tengo palabras, Yali, de verdad. No tengo palabras para decirte que, te... que tú has perdido la cabeza, ¿eh? Y el sentido. Mira, esto es una pasada. Vamos. Es que son una pasada. Mira, madre mía, de maderita, de pompones mm, Esta niña, Yali, de verdad que muchas gracias Y muchas gracias a vosotras también por acompañarme Y abrir este email que no me lo esperaba para nada Que ha sido de sorpresa sorpresa Que muchísimas gracias por acompañarme a abrirlo Y que espero que os haya gustado tantísimo como a mí Porque... Me ha encantado. Bueno, el detalle de la máquina, vamos. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Que ya nos veremos tú y yo las caras. Gracias por todo, chicas. Nos vemos pronto. Cuidaros. ¡Chao! No te canal, es excepcional the ¿Quieres una Un que no me sabrás diseñar, Porque tú, tú, tú, eres ¡Gracias! ¿Vale? ¿Vale?